Lo bueno está ahí, en todos lados, en lugares tan simples que a veces nos sorprende, y todos lo buscamos, a veces para nosotros mismos, otras veces para alguien más, porque lo bueno también se comparte. Pero aunque la vida nos golpee duro, siempre hay tiempo para encararla con una actitud positiva, jugándonos por esas cosas que nos apasionan.